Esta mierda no es top Comic, ¿qué onda? Acá está el premio del día. El premio. A ver quién la abre. ¿Qué vamos, ¿Qué vamos a hacer con esto, Vilca? No Yo... lo sé, tú dime. ¿Qué, ¿Qué vamos a hacer? La vamos a abrir no, y después me la llevo a mi casa. La vamos a abrir y después me la llevo a no, mi casa. Y si no me quiero ahora. que ahora como muestra? Como. Ah, Claro, bueno... Sí. Bueno... No sé como muestra. Sí, sí, sí, es un puto. La onda es que... La compraste muy barata, hijo de puta, la compraste demasiado barata. Y... La onda era de quien la... Va, le ibas a poder abrir vos, pero dijimos no, hagamos esto más divertido. Y lo vamos a hacer de que el que tenga más puntos en el tiro tirado blanco. blanco va a poder tener el honor de abrir la figura que está viene viene bien empaquetada en Japón así que bueno y vamos a probar así que sí. va eh, vamos cerrado así eh, o sí, sí a full y siempre, siempre la quisimos ver y nunca tuvimos la posibilidad y bueno ya que la vendimos vamos a tener la posibilidad de verla pero vamos a hacer de que el que tenga más puntos en el tirado blanco va a tener el privilegio de abrir la figura Así que bueno, ahora vamos a acomodar todo y vamos a ver quiénes tiran primero y quién, quién, quién es el último a tirar lo Hacemos cuatro, cuatro tiros cada uno ¿Cuatro tiros? Cuatro tiros cada uno, tenemos Hacemos un tiro para ver quién saca más punto y va a ser el primero o oh, piedra papel y tijera O oh, piedra papel y tijera está bien Dale, eso lo, lo vemos ahora en un segundo Por encima también tenemos que colocar este bichito de afuera para que no le arranquemos el ojo a nadie, ¿no? No es la onda Dos horas después Yo, eh, a ver tiramos, ¿qué un tiro de prueba hace un tiro de prueba, Ali, mientras yo filmo todo esto yo, Bueno, mejor me corro ahí, no va a ser que termine con el brazo incrustado Espera, ¿Eh? ¿sí no, si no le si no, si no saca el plástico, no pasa nada ah. Sacale el plástico ah, es que... <risa> Ta, y le rompe la ventana Seiki, y listo Apagar ventana ahí, están como 15 mil pesos ¡Eh! Hey, ¡Vamos todavía! Vamos, wow, funciona. Funciona, funciona. Ahí está, ¿Eso cuánto sería cero? Cero puntos. O sea que César tiene cero puntos. Así que... no, fue el tiro de ¡Ah, es un hijo de puta! ¿Quién quiere empezar vos? ¿Viste esto? No sé. No iban a decir que era la Ah, bueno. No sé, como quieran. El que quiera ah, empezar, el no. que arranque es César, ya está. Listo. ¿Tarán? Vale, dale, ar arranca y. Tener la posibilidad de ser campeón. mundial. ¡Qué bueno que está eso ahí! ¿Cuántos tres? Dos. Dos. Dos. y siete. A ver, vamos, vamos. Sí, no, quedó afuera. Vamos a ver, vamos a ver. Hice dos puntos. Hice dos puntos. ah todavía. ah que eso. Ese, ese mono ya casi mío. A ver, ya. Vamos? Esta oportunidad de... De brillar. Bueno. ¡Uh, oh, hijo de puta! Se no, cagó, ya está. Oh. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Sí, este no, mi, mi, ¿este mira pronto, suma. Son 50. 50 50 50 y 100 puntos Son 20, 22 más 50 son 62 ah. Y 6 No, 60, 70, 60, 72 72 son puntos, sumando todo Hijo de puta Maldito pino, hijo 72 puntos Sí, como decimos, esto está bueno, pero tenemos que hacerlo ebrio después <risa> <risa> esto, esto lo tenemos que sí. hacer ebrio o sea, claro, el, que no no, el que hace menos la. punto de que va a abrir la... Ah, <risas> no, no, no. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. ¡Eh, hey, perdón, me que no chueco! ¡Ah! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, Tim Intim de leche todavía! Es <risa> esto, vale ah. Será el dica que indivinaba no, ¿no? ah, o sea, hasta tiene su jete, boludo Ese jete, jete ganador tiene bueno, no, yo lo hice a propósito, no quería ganar en realidad sí. Es la meca de la irreverencia No, no, no, no, no, no, no quería ganar, o sea, eh, lo, lo tenía que abrir él <risa> claro. Qué asco de vida, vieja, qué asco de vida ¿Qué pasó? lo al último... Entonces... ah, Ahí está, ahí está, ahí vamos, pará De 5.500 De 5.500, ah, pero... le quedó a 1.000 1.000, porque es de la casa, así que Si no te habría, te habría roto el culo y si era por mercado pago más, peor todavía te íbamos a romper más el culo. Dale, es hora de tu gran momento, Soy un Nerd. Ay, yo también. Todo porque te lo dejé, te dejé ganar. Te dejé ganar. te dejé ganar, boludo, te dejé ganar. Después vamos a disparar con el rifle de aire comprimido. Bueno, vamos. Vamos. Yo lo hubiera abierto más rápido. Ah, Aquí, igual. No, pero, pero, Ah, espera, primero. vacío? Sí, bueno, no. Huele a caja. Huele a caja. Huele a caja japonés. ¿Qué era? ¿Quién quería borrarle las baracas de.? Me las cojo arqueando, ahí ¿Se rompe la caja? Si, sí, es hay que tener cuidado con eso también? Ahí está Ah, por fin la vamos a ver afuera, boludo ¿Ahora? ¿Qué quiero ver primero? ¿La figura o el manga? ¡Ya! abre, ah, el maldito mono! Las la dos cosas, ah, mirá, salen las dos cosas ¡Mirá! Mirá lo que se perdió la clientela, es boludo que... ah, Andá por el manga primero, andá por el manga ¿Ya, ya? Que va, va, es, lo, es lo menos interesante, ¿no? Ah, dame yo pensé que Dame que esto yo me lo voy a... Ah, no. no mira... bastante gordito? Bro? Ah, ¿Te has pintado no, no, a colores? No, no. ¿Es a color? No. No, aparece la primera, página. Ah, la primera sí. página. ah, está todo en japonés. ¿Y ¿qué te esperas en Japón? <risa> yo quería, yo quería que esté en ucraniano, güey. <risa> o sea, ¿qué te esperas? <risa> es un mango original. no. no, no Pero ah. mire, te das cuenta como es, es distinta la hoja, ¿viste? Sí, sí, eh. sí. O sea, los libreros es todo blanco. Y estoy de es ah, ah, o a sea, Panini. Viste que hay mucha pelea acá de Panini, porque no, tiene las hojas amarillas, pero si así no son pero, japoneses. Pero, claro, es que las amarillas lo hacen así, en Japón, hacen las que sean amarillentas. Y con y jamón. Uh -huh. Y queso. Sí, estaba muy bonito, tu compra, sí, boludo. Sí, sí, la sí, verdad sí, que no sé para qué que mierda la vendí. El, el libro gordo de Petente <risa> Claro, esto te cuenta la historia, claro. ¿Eh? El ¿Acá dónde empieza? ¿Cómo o sea... Habría que comp comprar el de Ibrea y hacer la comparación. No creo no, que no, tener no, la, el, los, los derechos. derechos no los, no, los no tiene, no tiene ni el de España, creo. Pero aparte la hoja es distinta. Sí. Mira. Si sí, no, es como... Es otra realidad, ¿eh? parece pergamino ¿Viste cuando se pergamino Bueno, es para verte bien el culo <risa> Sí, sí, porque A menos que aprenda a leer japonés se podría aprender, aprender Ah mira, ahí está con el... ahí sí, mira, ahí, ahí se ve con el... Ah, ahí está la... con el uniforme Con el uniforme, ¿viste? Para la gente que no creía y que se perdió una, una... Una venta importante, estaba regalado encima de eso. Aparte... ¿Estás vivo? Ah, está vivo. fuera. ¿Estás vivo el personaje? Estás... No, debe ser un espinoso. Debe ser un, un mundo alternativo, sí. Bueno, ahora pará que. Ahora sí, vamos a la figura, vamos a lo que sí, te truje. Era, era lo que todo el mundo estaba esperando en el momento de esperarlo Pero va a sacar su parte. Mira esta es la publicidad de Julie, nada que ver. <risa> Tenía que decir Seiki, no. Terminaba comprando Ah, sí, no, todo el maquillaje de Yuli. <risa> ¿No tiene <risa> una cinta más? ¿no? Puede que tenga la cinta, no. eso es Eso es cuando alguien no sabe abrir una figura Nunca compró una figura en su puta vida sí, Ni en Arkham no. ni en... <risa> es la primera que compra una figura en su vida No, una figura así que ven así empaquetada Después Mirá. ¡Wow! Espero que no hagas nada raro con el... No, no, tranquilo <risa> No soy eso. <ríe> really, nigga? Wow, bo boche de cuidado. 15 minutos más tarde. Ah, no, está enganchado, sí, no, sí, ahí está. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? Ahí está. Enganchenlo, ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ahí está. Y ahora falta el sí parece. Sí, está. ¿Sí? ¿Sí? Una hora después. Vamos a necesitar creo que la... No puedes sacar el pelo, no, Ahí sale. Ahí sale. Dos horas después. Ahí está... La muñequita para adultos. Sí. sí. sí. Esa la vas. O sea que estamos a agarrar. Sí, sí, ya la agarrar Ah, es goma. Era como Eva, era <risa> <rata>. <risa> La decepción La traición, amigo Engañ Vamos a hacer un pleno de cerca Che, mirá que se perdieron, en serio, boludo eh. Alta figura Yo te dije mi idea de quedar y al final, ¿Para? después dije no, pues... Hay idea de pagar, hay Sí, hay que pagar, eh, o sea, los eventos de esto no, no, no son... No son, eh, no son baratos vale, después tengo que ir a Buenos Aires ¿no? voy a necesitar dinero porque allá los puches están caros. La verdad que una genialidad la figura. ¿eh? Uh -huh. Y ahora por esto, no, por la ley copa, nos van a mandar, o sea, nos van a mandar. Ah, está, pero están vendiendo cositas para niños. Maldito YouTube. <risa> pero no, porque si nos ven tomando después, nos va a pasar lo mismo. Si no echa? Si no, no, No es no, no, no, no chamullo y lo que se perdieron arriba es... ¿Ese es Esa mierda boludo, semejante pelotudo es si sí, es que te de esta arma así en el, en el manual de mierda ahí está que <risa> <risa> tiene cara enojada también mira ¿Qué? No, no es como el... no es como los gallopones o... Que no tiene... El... No, no tiene la, la entradita que tiene... ah... Sí. dónde está mirando <risa> la entradita vos? Acá Porque es lo que un hombre hace Bien Phil <risa> Ganaste Obviamente debería estar ahí Puede estar debajo del... ¿Sí? Del, del... del marinero no. no, no sé, eso me sorprende Acá porque los robotes tienen una entradita A ver Fijate si lo mm. rompen no puedo <risa> Claro Yo creo que igual, de todas formas me divertí más con los tiros. Sí, sí, totalmente, sí. sí. ¡Corre como el viento, tira el blanco! Después, después hay que hacerlo, pero como tío, buen, con, con, con tres, eh, tres cervezas encima bueno. y, y los ojos vendados. Bueno, yo voy a dejar lo, el video acá, porque creo que hasta acá lo, lo vimos bien Después, como decís vos, lo sacamos fotos y lo filmamos bien y lo, y lo, lo ponemos mira. En, en... Mira con una Dreamcar, mira. En... En Seiki Una Dreamcar que te dice... Una japonesa real Qué quiso bueno, hasta acá dejamos el video muchacho Espera, dale nos vemos para la próxima... Para la próxima, un de, unboxing... Cada, cada un, la... un unboxing, no sé qué abriremos después... Abrimos el, ah, el ah. <risa> ¿Te acordás que había un chabón, ¿te que, hay un chabón que, te, que te dijo que si vos le podías armar el, el de Robotech? ¡Ah! Sí, sí, sí. Y bueno, ahora decirle sí, sabés que lo hacemos. Lo y hacemos un video y, y lo monetizamos y todo. gran <risa> regarca ¿viste? La no, verdad. Bueno. bueno, hasta acá lo dejamos, gente.